Voy a seguir con el, con el ejemplo de ese Cuando el paquete sale de su máquina interna, la dirección de origen se reescribe. La dirección de origen, o sea, la dirección de la máquina. La IP de la máquina se reescribe. estamos con un ejemplo tuyo. La máquina de marco, por ejemplo, tiene IP determinada. Por más que sea por DHCP, que sea aleatoria la IP porque te la da el router. O por más que vos hayas configurado la IP determinada para que sea esa y no otra, igual. El, el router hace una especie de traducción de eso o de equivalencia con otra dirección IP para enmascararla, eso se llama enmascarar, enmascaramiento con una máscara de IP lo mismo eh, es como con una IP adelante de otra entonces vos ves la frontal, no ves la que está atrás eso es más o menos eh, el puerto de origen también se cambia generalmente es un número alto cuando decimos número alto son 65.535 puertos son 665.536 puertos, porque el 0 cuenta como uno, ¿tá? como uno más. Entonces, al decir puertos altos, hablamos de ese tipo de puertos, de 50.000, 40.000, 30.000. Los puertos altos, ¿cómo? Cifras altas. Cifras altas dentro de ese rango, ¿eh? exacto. Y el enrutador mantiene una tabla de traducción de direcciones en su memoria rama interna dice, a la IP de Marcos le corresponde eh, esta IP generada por el router y a su vez esa IP es la que se va a conectar con la IP de la página web tal, ¿Tal? la página web jamás se comunica directamente con el equipo que solicita la conexión por más que sea Wikipedia, que es seguro, o Youtube, o lo que se te ocurra nunca se hace de forma directa, siempre hay un intermediario que es el router que se encarga de enmascarar puerto e IP ¿tal? Eh, por ejemplo, supongamos que tiene una máquina cliente que va a www.google.com.uy. Su computadora, por ejemplo, 192.168.55.214, busca esa dirección y establece una conexión TCP al 172.217.10.3. Esto es real, la IP de Google. Real, Google Uruguay. Google. Si ponen esta IP. Es más, se los voy a mostrar ahora. Sí. Sale Google Uruguay. Sí, sí, sí, sí. Mira. Copiar y voy a abrir una nueva ventana y voy a poner eso mismo. ¿tá? ¿Ven? 172.2.17.10.3 y ahí tenemos a Google. Esa, esa es la cuestión. Esto es lo que hacen los servidores en realidad: tra tra traducir URLs en IP porque si no sería muy difícil que, que vos recuerdes a donde tenés que acceder. ¿Cómo hace? Es más fácil decir belén.com que decir 194, 33, no sé qué, puerto tal, no. Totalmente de acuerdo. Es eso mismo. Belén.com. Exacto. Entonces. sí, tira sí, eso. Hablé que probar. Por ejemplo, la máquina 192.168.65.114, busca esa edición y establece una edición, Una conexión TCP. ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre TCP y UDP? que TCP es para cuando se busca una exactitud en los datos se enviar recibir, el UDP es para streaming generalmente, para, para, para en, en una, vos estar en una película, un partido de fútbol, un partido bajo en vivo, las Olimpiadas en vivo, lo que sea, y a vos no te importa si se perdió un fotograma de 60 que son por segundo. No, no, no lo vas a notar. Y si lo notas no te va a importar. Porque cuando vos tenés el pelo así y justo eh, en un fotograma el pelo se te, un pelito se te desvió para el costado y después volvió a su dirección, volvió a su cosa inicial. ¿Qué, qué importa? Nada. No. Eso se hace por puerto UDP. Por puerto TCP se hacen las conexiones que tienen que ser precisas. Exactas. Precisas, exactas. Exactamente. Exactamente. Entonces, el ordenador IP tal busca esa dirección, la IP 172, no sé, no sé qué. ...en el puerto 80 desde su dirección IP interna... ...utilizando un puerto de origen aleatorio... ...para su computadora la operación se ve así... ...para la computadora se ve así... Eh, ...la dirección IP de la computadora... ...con puerto de la computadora... ...y la dirección IP externa con puerto externo... ...para la computadora... ...pero entre medio hay algo... ...hay alguien haciendo cosas... Claro, ...la computadora no, no puede saber... Qué dirección IP está asignando el router hacia afuera porque es una cosa del router para eso tenés, tenés que acceder a la tabla de asignación de rutas que tiene el router en su memoria interna ¿Ah? eso tenés, tenemos que ver con comandos pues. un trace root hay que hacer, entonces la máquina le pregunta al router qué está haciendo y el router te lo dice si no el router no te dice nada, y te lo dice siempre y cuando venga con una solicitud de entrante de la red interna de afuera no se lo dice el router a nadie tampoco o sea, Vos no puedes hacer un trace root ah, o un router exterior. ¿Entendés? Si cualquiera. Sí. Puedes hacerlo desde te de, Tenés que físicamente a ese router, o por wifi, o físicamente estar conectado, y ahí sí el router responde. Si no, no, de afuera no te responde nada. O sea, por one, no puedes hacerlo. Puedes hacerlo por puertos llamados, para que quede más claro por wifi. Tal. Eh, su computadora envía el paquete al enrutador, que selecciona un nuevo puerto alto aleatorio y reescribe el paquete. Cada conexión de salida tiene su propio puerto en el rutador. Cada conexión de salida tiene su propio puerto en el rotador. Ahora estamos hablando de puertos lógicos, no físicos. No estamos hablando de las bocas LAN. Estamos hablando de puertos lógicos. Si yo tengo 65.536 máquinas que hacen una solicitud por vez, el enrutador puede con en eso, pero donde agregue una, una máquina más, son. Hecho. Esa máquina no puede conectar, no puede hacer nada. Porque cada solicitud para salir genera la utilización de un puerto, ocupa un puerto. Y si yo abro aplicaciones de distinta naturaleza, por ejemplo, abro un navegador, abro un videojuego en línea, abro otra cosa, otra cosa, otra cosa, estoy haciendo varias solicitudes por varios puertos. Estoy ocupando puertos virtuales del de, de router. ¿está? Para Google la conexión se ve así. Perdón. La máquina que ve, me estoy conectando directamente con Wikipedia. Eh, Wikipedia que ve, me estoy conectando directamente con la máquina, con la una máquina determinada. Y el router que hace la magia tiene a la, a la dirección de Wikipedia, a la dirección tuya y entre medio una que usa para enmascarar. Lo que viene para adentro lo hace pasar como si fuera esa IP la que está solicitando las cosas. La, la IP inventada que solicita. Ah. Wikipedia se cree que esa, es tu orden que esa es tu máquina y le envía a esa IP toda la información el router rápidamente lo que hace es derivar todo lo que llegue desde esa IP o para esa IP derivado para la tuya en un movimiento muy rápido entonces Wikipedia cree que tu IP es la, la, la que inventó el router y tu máquina cree que Wikipedia es la IP inventada por el router para ver. entonces todo se maneja por ahí, ¿tá? no se ven entre sí lo, lo cierto es que la máquina le, le pide a esa IP inventada las cosas como si fuera Wikipedia y le llegan las cosas de Wikipedia entonces la máquina cree que eso es Wikipedia Wikipedia al revés, te manda para ir, pero saben que no es la IP tuya. Pero bueno. Ahí te muestra cómo ve la conexión Google, en nuestro caso Wikipedia, cómo la ve el routador y cómo la ve la máquina. Que son las tres fotos que podemos sacar. La máquina de una cosa, el de otra y la, y la página web de otra. Entonces, entonces, cada solicitud realizada selecciona un nuevo puerto porque solo existen 65.535 disponibles para usar. Lo que me dice que solo puedo hacer 65.535 solicitudes de mi computadora. ¿No? Claro. ¿Nunca la vas a hacer? Eh, no. Podés hacer un número inusual de solicitudes y Google te puede bloquear. ¿Nunca les pasó eso? ¿Sí? Debido al alto tráfico de tu dirección IP, te vamos a poner un captcha. Google lo hace eso. Y lo hacen otras. Wikipedia y YouTube lo hacen también. Ah. Cuando vos estás a hacer cualquiera, cualquiera, con las conexiones de red, hacer ping a cualquier lado y abrir consola de comando y hacer cosas raras, Google dice para rara. Sos vos o sos un programa. Entonces te pone un captcha ahí. Te puede pasar eso. A mí me pasó un par de veces. De hacer pruebas, pruebas, ping y cosas. Ahora los captcha igual los robots lo están pudiendo sacar. Sí, pero cambia el, cambia el tipo de captcha y ahí otra vez hay que estar atrás de ellos. Pero sí, pero te lo puede decir. A lo que te refieres se llama agotamiento de puertos y sí es posible, en la práctica es probable que sea un problema si se está realizando un número inusualmente grande de conexiones salientes o enmascarando redes grandes detrás de una zona de dirección IP. Acá estamos hablando de cuatro máquinas. No, pero imagínate una empresa como yo que sé, un supermercado que tiene 25, o es ya tiene como 40 cajas, cada caja es un computadora cuántos servidores puede tener cuántas balanzas que se conectan a la red impresoras de la red que esa red puede tener fácil 200 nodos fácil y que cada una haga 3 4 solicitudes a la vez en internet por algunos motivos y bueno puede pasar el comportamiento exacto dependerá de la implementación pero en general a medida que caduquen los temporizadores de conexión o se rompan las sesiones TCP los puertos se liberarán y podrán reutilizarse para diferentes conexiones salientes ¿Tá? por ejemplo no, las máquinas no van a estar todo el tiempo haciendo solicitudes. Hacen solicitudes una, después otras, y el enrutador va utilizando los puertos que van quedando libres. Una cosa es pedir cargarme la página Wikipedia, y otra cosa es un streaming en YouTube. que la máquina tiene que, Una vez que cargó Wikipedia, cargó, ya está, se cerró el puerto, ya está, otra cosa. Si vos, si vos haces clic en algún enlace, se abre el puerto otra vez y sigue. O otro puerto, lo que sea, se, se produce lo mismo de hoy, el enmascaramiento se produce de vuelta y de vuelta. Pero un streaming de YouTube de una hora y media, sí, sí. vos estás usando el mismo puerto, la misma conexión, los mismos pasos, verdad, no se durante se un. Nunca. ¿Cómo? No se claro, se nunca, no liberás nunca ese puerto ni ese video. Entonces ahí sí puede haber problemas. Si vos conectás a 65.535 sí. máquinas, no hay más red a YouTube, bueno, está. Mira, ahí no, navegas, no puedes hacer nada. Hasta que uno por lo menos pare de ver una película, no se puede conectar a un celular más ni una máquina más. Ese es el problema. Agotamiento de puerto. Ahora sí. Esta es la parte más interesante. Los routers tienen acceso a cuatro tipos de memoria. RAM, ROM, NVRAM y Flash. Ahí muestra más o menos la, la, la imagen, más o menos la, la onda. Voy a agarrar un poquito ahí. Ah, ya está, ahora no se puede más que eso. Eh, yo no sé si se ve bien, pero la RAM ahí es como si fuera una RAM de computadora. Eh, tiene el, el mismo tipo de zócalo, las mismas dimensiones físicas y demás. ¿está? No sé siquiera, incluso no sé si no será un RAM tipo de computadora. Ah. es muy probable. Vieron que hay impresoras de red que llevan memoria de acto. claro, por la alta demanda, porque es lo mismo, por la impresora de red demandar, como decía la otra vez, que Sturman y que había mandado 32 impresiones, y todo eso queda en memoria. Si no, el sistema operativo tendría que decir impresora no disponible, no, no se puede. Si la impresora acepta todo eso, pues tiene memoria interna, si, si, si no, aceptaría una sola de vuelta, todo lo que sucede en informática no sucede de forma directa, funciona con un poquito de directo. Sí. La información va a parar a una memoria llamada buffer o a un área del disco llamada buffer o a una memoria temporal de la tarjeta de red llamada buffer o como le quieran buscar la vuelta y de ahí va para donde tiene que ir. Entonces la impresora si, si el sistema operativo hiciera funcionar la impresora en cada carácter que vos imprimís y cada puntito y cada píxel cada vez que, que, que vas a imprimir algo la máquina quedaría colgada trabajando con la impresora durante 10 minutos entonces lo que hace es le mata el pdf directo en la computadora de la toma el PDF y la máquina decodifica ese archivo y lo imprime por eso demora un poco que se calentar, que se imprimir, que va, que viene pero el sistema está liberado Si no, ya cumplido, ya le mando eso y quedo tranquilo eso está eh, ahí describe más o menos lo mismo que ya vimos en las imágenes anteriores bueno, ra estamos bien de, de tiempo, sí quedan no. mil dólares uno está, ok, ok